¿Qué tal amigos? Bienvenidos a tu canal de español Magical Spanish. Hoy te traigo el verbo barrer, to sweep, y lo vamos a conjugar en 18 diferentes tiempos verbales. ¡Empecemos! Introducción o información general. Barrer, to sweep, este es un verbo regular terminado en ER. El infinitivo, to sweep, en español, barrer. Participio pasado, swept, barrido. El gerundio, sweeping, barriendo. Ahora tenemos los tiempos del modo indicativo. Presente, I sweep. Yo barro. Tú barres. Él, ella, usted barre. Nosotros, nosotras, barremos. Vosotros, vosotras, barréis. Ellos, ellas, ustedes barren. Seguimos con el pasado simple. I swept. Yo barrí. Tú barriste. Él, ella, usted barrió. Nosotros, nosotras barrimos. Vosotros, vosotras barristeis. Ellos, ellas, ustedes barrieron. Continuamos con el imperfecto, I used to sweep. Vamos a decir, yo barría, tú barrías, él, ella, usted barría, nosotros, nosotras barríamos, vosotros, vosotras barríais, ellos, ellas, ustedes barrían. Continuamos con el conditional, I would sweep, yo barrería. Tú barrerías, él, ella, usted barrería, nosotros, nosotras barreríamos, vosotros, vosotras barreríais, ellos, ellas, ustedes barrerían. Y terminamos con el futuro simple, I will sweep, en español tenemos, yo barreré, tú barrerás él, ella, usted barrerá nosotros, nosotras barreremos vosotros, vosotras barreréis ellos, ellas, ustedes barrerán Continuamos con los tiempos progresivos o continuos presente progresivo I am sweeping yo estoy barriendo tú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 Estuviste barriendo, él, ella, usted estuvo barriendo, nosotros, nosotras estuvimos barriendo, vosotros, vosotras estuvisteis barriendo, ellos, ellas, ustedes estuvieron barriendo. Continuamos con el imperfect progressive, I was sweeping, yo estaba barriendo, tú estabas barriendo. Él, ella, usted estaba barriendo. Nosotros, nosotras, estábamos barriendo. Vosotros, vosotras, estabais barriendo. Ellos, ellas, ustedes, estaban barriendo. Seguimos con el condicional progresivo. I would sweep, yo estaría barriendo. Tú estarías barriendo. Él, ella, usted estaría barriendo, nosotros, nosotras estaríamos barriendo, vosotros, vosotras estaríais barriendo, ellos, ellas, ustedes estarían barriendo. Y continuamos con el futuro progresivo, yo estaré barriendo, tú estarás barriendo, él, ella, usted estará barriendo. Nosotros, nosotras estaremos barriendo. Vosotros, vosotras estaréis barriendo. Ellos, ellas, ustedes estarán barriendo. A continuación tenemos el futuro próximo con ir a. En las oraciones afirmativas sería I am going to sweep. En español vamos a decir yo voy a barrer, tú vas a barrer. Él, ella, usted va a barrer, nosotros, nosotras vamos a barrer, vosotros, vosotras vais a barrer, ellos, ellas, ustedes van a barrer. Para las oraciones negativas, I am not going to sweep. vamos a decir, yo no voy a barrer, tú no vas a barrer, él, ella, usted no va a barrer, nosotros, nosotras no vamos a barrer. Vosotros, vosotras no vais a barrer, ellos, ellas, ustedes no van a barrer. Ahora tenemos el pretérito imperfecto del indicativo con ir a. En inglés sería I was going to sweep. En español vamos a decir yo iba a barrer, tú ibas a barrer, él, ella, usted iba a barrer, nosotros, nosotras íbamos a barrer, vosotros, vosotras ibais a barrer, ellos, ellas, ustedes iban a barrer. Ahora yo tengo eh, ese pretérito imperfecto, el indicativo en oraciones negativas I was not going to, yo no iba a barrer tú no ibas a barrer, él, ella usted no iba a barrer nosotros, nosotras no íbamos a barrer. Vosotros, vosotras no ibais a barrer. Ellos, ellas, ustedes no iban a barrer. Ahora quiero que hablemos acerca de los tiempos compuestos del modo indicativo. Presente perfecto. I have swept. En español vamos a decir yo he barrido. Tú has barrido. Él, ella, usted ha barrido. Nosotros, nosotras, hemos barrido. Vosotros, vosotras, habéis barrido. Ellos, ellas, ustedes, han barrido. Luego tenemos un past perfect, pero recordamos que este eh, tiempo verbal es bastante formal y poco se usa a nivel oral. Vamos a decir en español, yo hube barrido. Tú hubiste barrido, él, ella, usted hubo barrido, nosotros, nosotras hubimos barrido, vosotros, vosotras hubisteis barrido, ellos, ellas, ustedes hubieron barrido. Luego tengo el pluscuamperfecto perfecto. Vamos a decir en inglés I had swept. En español nos quedaría yo había barrido, tú habías barrido, él, ella, usted había barrido, nosotros, nosotras habíamos barrido, vosotros, vosotras habíais barrido, ellos, ellas, ustedes habían barrido. Continuamos con un past conditional, I would have sweat en español vamos a decir yo habría barrido Tú habrías barrido. Él, ella, usted habría barrido. Nosotros, nosotras, habríamos barrido. Vosotros, vosotras, habríais barrido. Ellos, ellas, ustedes habrían barrido. Y luego tenemos el past, future. I will have swept. En español nos va a quedar. Yo habré barrido. Tú habrás barrido, él, ella, usted habrá barrido, nosotros, nosotras habremos barrido, vosotros, vosotras habréis barrido, ellos, ellas, ustedes habrán barrido. Ahora tenemos las oraciones en imperativos y para eh, empezar con las Imperativos afirmativos, para tú, barre, para usted, barra, para nosotros o nosotras, barramos, para vosotros o vosotras, barred, para ustedes, barran. Veamos las oraciones negativas, para tú, no barras, para usted, no barra, para nosotros o nosotras, no barramos, para vosotros o vosotras, no barráis para ustedes no barran veamos la diferencia que existen entre los imperativos afirmativos y negativos con el tú barre no barras barre no barras y con vosotros barred no barráis barred no barráis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 esta presentación del verbo barrer conjugado en 18 diferentes tiempos verbales. Yo espero verte en un próximo video y agradecerte nuevamente el privilegio de tu tiempo. Hasta pronto amigos.